Les damos la bienvenida al conversatorio 50 años hacia el futuro, desafíos de Chile y China, organizado por el capítulo chileno del Comité de Diálogo Político entre el Congreso de Chile y la Asamblea Popular Nacional de China, y el programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. Hoy conmemoramos el aniversario de relaciones bilaterales entre ambos países a través de la conversación con autoridades, expertas y expertos que están mirando el gigante asiático desde múltiples variables. Nos acompañan para ello. El diputado Isa Cort, presidente del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político entre el Congreso Nacional de Chile y la Asamblea Popular de China. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Zhou Yi, encargado de negocios de la Embajada de la República Popular China en Chile. Bienvenido, encargado de negocios. Carolina Sancho, doctora en conflictos, seguridad y solidaridad de la Universidad de Zaragoza, España. Bienvenida, Carolina. María Elvira Ríos, gracias. doctora del Colegio de México y postdoctorante del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, María Elvira. Hola, buenos días. Finalmente, Pablo Ampuero, investigador doctoral en el Instituto Max Planck de Antropología Social en Alemania. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta jornada, a todas las personas que siguen esta transmisión desde el canal de BCN en YouTube, los animamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat para poder responderlas en el transcurso de esta conversación. La guía para nuestro diálogo será la publicación digital del mismo nombre que plasma parte de los temas que hoy abordaremos.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 en la transmisión de YouTube, en el chat, así que pueden descargarlo y revisarlo mientras estamos conversando. A propósito de lo señalado en el video, quisiéramos preguntarle y partir esta conversación con uh, el diputado Isaacort, en su calidad de presidente del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político entre el Congreso de Chile y la Asamblea Popular Nacional de China. En este contexto tan turbulento que estamos viviendo Chile y China, ¿cómo se visualiza desde el comité el futuro de las relaciones entre estas naciones? Bueno, Sofía, en primer lugar quiero agradecer al eh, jefe de la misión de la Embajada de China en Chile, al jefe eh, diplomático en este caso que le toca encabezar las 50 relaciones Diplomáticas que es eh, nuestro amigo Xu Yi, agradecer en nombre de él a, a los eh, diplomáticos que trabajan también en nuestra Embajada eh, en Santiago y a nombre de él al pueblo chino por estos 50 relaciones Diplomáticas y por estar en esta conversación. También quiero agradecer a cada uno de los tres eh, panelistas expertos, expositores que nos van a enriquecer en nuestro conocimiento, a Carolina Sancho, a María Elvira Ríos, así como a Pablo Lompero. Y de manera muy especial, eh, Sofía, quiero agradecerte a ti y en nombre tuyo a la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente al Departamento de Asia-Pacífico, con quienes llevamos trabajando muchos años. En nombre propio, pero también de quienes conforman el Comité de Diálogo Político, los senadores Francisco Chaguán, Álvaro Lizalde, Guido Girardi, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, y la diputada Jimena Osandón, el diputado Daniel Núñez, y eh, en mi caso como representante de ellos, quiero eh, dar la bienvenida a toda la audiencia, eh, a todos los interesados en estos temas, y queremos eh, de manera simbólica, pero también enérgica y amistosa, queremos generar un hito, eso es lo que quisimos hacer, generar un hito de, de recuerdo de celebración. De 50. Sí. Ver, pero estos 50 a ver, a ver, años no hemos querido recorrer el pasado histórico necesariamente entre los 50 años. Lo que hemos querido hacer es reflexionar en los próximos 50 años. Vale decir, cómo nosotros generamos un tema de proyección de esta amistad que se ha ido construyendo eh, durante eh, los 50 años que hoy celebramos. Acá ha habido amistad, ha habido complemento, ha habido una mirada común, pero también ha habido pragmatismo en ambos lados de, del Pacífico ha habido cambios internos, ha habido evolución interna eh, y ha habido consolidación de las relaciones diplomáticas. Y es por eso que nosotros quisimos poner justamente el foco en el futuro. Y ahí es donde nosotros vemos eh, con muchas eh, perspectivas de progreso, de incrementar las relaciones bilaterales, no solo desde el punto de vista comercial, que hoy en día eh, China se ha convertido en el primer socio comercial de Chile, sino que también del el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, eh, desde el punto de vista humano... ...y en ese sentido abordamos las tecnologías... ...abordamos la ciencia... ...abordamos, como lo decía en la introducción... ...la robótica, eh, el tema medioambiental... ...energías renovables... ...por nombrar algunos temas... ...y es por eso que tenemos que entender que... ...ambos países nos necesitamos... ...ambos países somos complementarios... ...ambos países hemos construido una relación de amistad... ...profunda... ...y como representante en este caso... ...de la diplomacia parlamentaria... ...que es una diplomacia complementaria a la que ejecuta el gobierno a través del canciller y de la cancillería y de la embajada, quienes tienen la voz oficial del Estado de Chile. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy gratos y agradecidos de poder también formar parte de estas celebraciones. Sin lugar a duda Sofía y, y auditores, nos hubiera gustado haber tenido celebración como se lo merece esto, como corresponde. Pero lamentablemente situaciones ajenas a nuestra voluntad, una pandemia global de por medio, nos tiene hoy en día postergando quizás la celebración más importante que se van a desarrollar con nuestros máximos representantes, ya sea el presidente Chiyin Pico o el presidente Sebastián Piñera. Pero sin lugar a duda, eh, este hito es muy importante porque lo desarrollamos el mes que se celebra los 50 años y además la publicación a la cual ustedes van a poder acceder de manera digital es un testimonio importantísimo para pensar el futuro de las relaciones diplomáticas. Quiero, por último, eh, Sofía, eh, invitarlos, a todos, a construir una relación diplomática entre Chile y China basado en la confianza, basado en la perspectiva de futuro, basado en el complemento. Creo yo que cuando países eh, tan lejanos del punto de vista geográfico, idiomático, cultural, se encuentran, deciden encontrarse, es porque tienen una mejor perspectiva de futuro. A todos ustedes, eh, dan la bienvenida nuevamente y feliz 50 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China. Muchas gracias, diputado. Frente justamente a lo que está planteando el diputado, señor Shouyi, ¿cómo China está proyectando la relación con Chile de cara a este aniversario de 50 años? Bueno, muchas gracias, Sofía. Y mi querido amigo Isaacos, y acá los amigos presentes. Bueno, primero me complace poder. Participar en este conversatorio 50 años hacia el futuro desafío de China y Chile, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el Comité del Diálogo Político entre la Asamblea Popular Nacional de China y el Congreso Nacional de Chile. Como el primer, primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con China, Chile se ha sido un ejemplo para la apertura de la nueva perspectiva en las relaciones entre China y los países latinoamericanos. En los últimos 50 años, desde su establecimiento, las relaciones entre China y Chile han resistido esta, eh, la prueba del, del cambiante panorama internacional, manteniendo siempre la tendencia de buen desarrollo y cosechando resultados fructíferos en las cooperaciones bilaterales lo cual se ha convertido en un ejemplo de solidaridad y la cooperación entre los países de mercado emergentes. Hoy en día, con la propagación del COVID-19 en todo el mundo, es de especial importancia para nosotros conmemorar juntos este hito histórico. Eh, en el desarrollo de la relación con China, Chile siempre ha estado a la vanguardia de los países latinoamericanos y con el espíritu pionero. Ha creado numerosos récords de primero en la historia de las relaciones sino latinoamericanas y sigue creando los nuevos récords. Hoy en día, las relaciones entre China y Chile han entrado en periodo de madurez, eh, estando en el mejor momento de su historia. Cabe destacar los intercambios parlamentarios entre ambos países, son cada vez más estrechos, y el Comité de Diálogo Político ha celebrado 10 reuniones, lo cual ha mostrado los esfuerzos incansables de los amigos parlamentarios, quienes han jugado un papel fundamental para promover la cooperación amistosa eh, sino chilena. La pandemia de COVID-19 ha causado una crisis de salud pública y desafíos socioeconómicos sin presentes eh, en la comunidad internacional, incluyendo eh, China y Chile, lo cual nos hace reflexionar sobre los temas como eh, cómo fortalecer la resistencia de la sociedad y economía, promover el desarrollo armonioso entre el hombre y la naturaleza y explorar el rumbo de la globalización. Para encontrar sus respuestas, se requiere más que nunca una buena relación entre China y Chile. Y, primero, eh, necesitamos un desarrollo de mejor calidad. Eh, la economía de China ha pasado de la etapa de crecimiento rápido a la de desarrollo de alta calidad, acelerando la construcción de un nuevo patrón de desarrollo y permitiendo la innovación tecnológica. Eh, interconexión digital y protección ambiental, a jugar un papel más destacado. Chile siempre está promoviendo activamente el plan de economía verde y la estrategia digital. Y las empresas chinas han participado en los proyectos, como la construcción de fibra óptica austral, la compra de turbinas eh, eólicas y buses eléctricos, etc. Y han invertido activamente en la industria eh, foto eh, por va bar, lo cual ha dado buenos resultados socioeconómicos. China y Chile deben continuar cultivando estos nuevos eh, puntos de crecimiento en la cooperación bilateral para mejorar el bienestar de ambos pueblos al mismo tiempo que proteger mejor nuestro medio ambiente. Segundo, eh, necesitamos una cooperación más estrecha. China y Chile han realizado una cooperación integral como contra la pandemia, eh, cuyas acciones interpretaron la eh, connotación de la comunidad como futuro compartido para toda la humanidad. Y desde la expansión del COVID-19 a Chile en este marzo, el gobierno y la sociedad civil de China se han movilizado, donando a Chile más de 10 lotes de suministro médicos antiepidémicos, de emergencia y brindando apoyo eh, activo a su compra de materiales eh, antiepidémicos en China. Frente a desa desafíos globales, la comunidad internacional debe superar las barreras geográficas y mentales para impulsar un sistema de gobernanza global más justo y razonable. Como defensores del multilateralismo y la globalización, China y Chile tienen la responsabilidad y capacidad de desempeñar un papel importante al respecto. Eh, tercero, Necesitamos un mayor nivel de apertura. Eh, la pandemia ha provocado muchas reflexiones sobre la globalización, pero la interdependencia no es eh, obsoleta y el desenlace de ninguna manera será la salida. China ha celebrado la exposición internacional de importaciones durante tres años consecutivos y está promoviendo la construcción conjunta de alta calidad de la franja de la ruta. Y frente al impacto del COVID-19, la cooperación económica y comercial sino chilena ha mostrado una fuerte eh, resistencia de enero a octubre de este año el comercio bilateral ha aumentado en casi un 7% y la exportación chilena a China ha registrado un crecimiento interanual de 12,4%, lo cual se ha convertido en el punto más destacado del comercio exterior de Chile. Y esperamos que la cooperación económica y comercial entre ambos países sea un buen ejemplo para defender el ambiente mundial de cooperación abierta, el sistema de comercio multilateral y la estabilidad de, de cadena de suministro global. Y estoy firmemente convencido de que en este nuevo punto de partida histórico la profundización de la cooperación mutuamente beneficiosa traerá más oportunidades para el respectivo desarrollo de China y Chile, generando mayores beneficios a ambos pueblos. Eh, siempre que instamos en trato igualitario, beneficio mutuo y ganancia compartida. Y con un espíritu emprendedor, la relación entre China y Chile sin duda seguirá alcanzando a una nueva altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yi. Usted nos entrega un muy buen marco para iniciar esta conversación con nuestros expertos y, te, y empezar a navegar, digamos, los temas que están dentro de nuestra publicación. En este sentido, una de las crisis de mayor complejidad en términos de su, su resolución, que, de las que estamos viviendo, es la crisis climática. Pablo Ampuero, a la luz de tu trabajo de campo en torno a estos temas, ¿cómo crees que China está abordando el desafío del cambio climático? Um, bueno, eh, en, lo, en los últimos años, especialmente desde 2015, la 2014-2015, el, el gobierno chino ha tomado bastante en serio la necesidad de uh, convertirse en un en una, en, o, o tomar el liderazgo en materia medioambiental. Uh, China ha sido el centro de mucho criticismo referente a a polución, contaminación de distintas formas eh, y y la falta de un liderazgo internacional fue, eh, frente a este, estos temas, Europa y Estados Unidos han, han sido negligentes en, en, en cumplir las, las metas, por ejemplo, de eliminación de la industria del carbón. Eh, es, es algo que, que China se ha tomado bastante en serio. Eh, la, la, la industria eh, que tiene que ver con energías renovables, China es, es eh, directamente líder eh, en la producción de, de maquinaria y, y de, um, de, de todo tipo de tecnologías que buscan eh, utilizar recursos, nuestros recursos eh, renovables, digamos. Así que el, el contraste en todo caso, por una parte tenemos esta, esta tremenda vanguardia especialmente tecnológica, pero por otra parte tenemos que también balancear la, la cantidad de experimentación que esto ha llevado y las consecuencias que ello tiene. Mecanismos, por ejemplo, de transporte, innovación en mecanismos de transporte basado en energías renovables También pueden generar problemas de contaminación También tenemos mucho desconocimiento acerca, por ejemplo, de la electrificación del transporte Y la utilización del litio como una solución a los problemas de la contaminación vinculada al transporte No tenemos suficiente investigación todavía como para concluir de que sea una energía totalmente verde um, Así que... Hay que balancear la imagen, por un lado está el liderazgo y todo el esfuerzo, especialmente en experimentación, pero por otra parte también tenemos que seguir tratando de entender cómo funcionan estos mecanismos y tratar de explicarlos. Sí, en ese sentido, si uno piensa justamente lo que tú mencionabas del tipo de las energías renovables y también de los transportes alternativos, en la publicación nosotros abordamos el caso de estudio de las bicicletas, del servicio de bicicletas públicas de Hangzhou, como una alternativa también de solución en, a la contaminación que produce el transporte, que es una de las mayores contaminaciones, digamos, en términos de en gases de efecto invernadero que contribuyen al, al, digamos, al efecto y al cambio climático. En ese sentido, ¿cómo ves tú este tipo de transportes en la en el caso de China y si este tipo de realidades podría uno extrapolarlas al caso chileno? En mi último trabajo de campo en la ciudad de Shenzhen, eh, una de las cosas de las, de las cuales la ciudad se puede enorgullecer es de tener el 99% de su transporte público eléctrico o electrificado. Los, los, los buses, taxis, etcétera, funcionan en base a energía eléctrica. Una gran cantidad de autos también del particulares, son, eh, son eléctricos. Yo ahora vivo en Alemania y no es algo que uno pueda observar, ¿no? No hay una motivación a comprar auto eléctrico acá. Por lo tanto, por una parte, está, está ese interés de, de transformar el transporte público, de crear nuevas formas de, de transporte donde está eh, el, el, la bicicleta, por ejemplo, eh, lo, lo, lo, la cantidad de scooters, etcétera, eh, que son esfuerzos bastante serios por tratar de solucionar un, un problema. Eh, ...que es la contaminación. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado con la, la, la, las formas de producción... Eh, a, a pesar de que eh, en, en China uno podría pensar, oh, porque es un gobierno autoritario y tiene estas determinadas características de, de, de control, etcétera, intervención en la economía, de que probablemente estos problemas no sucederían. Pero sí suceden. Hay mucha competencia, hay muchos actores nuevos que producen eh, bicicletas, etcétera, y que terminan creando, a veces, una, un excedente de, de producción que se termina convirtiendo en basura. Entonces, hay bastantes complicaciones para, por ejemplo... Eh, Solucionar ese conflicto que tiene que ver con el excedente de producción. La experimentación de ciertas ciudades como Hangzhou, como en Shenzhen, etcétera, es todavía bastante limitada y va a tomar tiempo en poder verse como una solución concreta a los problemas de China y, de, y luego a los problemas del mundo, acerca de cómo nos vamos a transportar. Probablemente esta es una invitación a pensar las ciudades que queremos, las formas de vida que queremos que tenemos, que tener, la, el tipo de humano que queremos tener, eh, que queremos ser. Eh, y no pensar en, en términos eh, eh, teleológicos, ¿no? no pensar en términos de el, cambiando el transporte todo va, se va a solucionar. ¿no? no hay soluciones fáciles para estos problemas. Creo que en China se entiende y, y la capacidad de experimentación es ahora la que tenemos que observar. Justamente lo que tú hablas de esta creación de, de una nueva sociedad o de generar unos nuevos paradigmas de ciudad, también ha llevado a China que gracias a su disciplina social poder afrontar grandes desafíos como el cambio climático, que sin duda van de la mano de otros sistemas y otras políticas públicas que han desarrollado como el sistema de televigilancia social, que si bien desde Occidente se ha percibido con cierto escepticismo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, hay un punto interesante que deberíamos analizar y reflexionar, por eso mismo Carolina Sánchez ¿Qué crees que podría aprender Chile de la experiencia china en el manejo del Big Data derivada de, por ejemplo, del sistema de televigilancia social? Este ya de Big Data y de tecnología asociada a la televigilancia. Quisiera contextualizarlo en el marco de que este desarrollo tecnológico que hoy día exhibe China es resultado de una proyección y planificación en el medio y largo plazo. Eso, desde una perspectiva de política pública, constituye un importante aporte, toda vez que permite hacer avances sustantivos en materias de alta complejidad y muy especialmente que tiene distintos aspectos que deben ser desarrollados y coordinados para alcanzar un objetivo. En este sentido, este, esta televigilancia y este Big Data se asocia a lo que es el desarrollo en tres líneas que quisiera destacar. Lo que es la digitalización, lo que es la automatización y lo que es la robotización. La experiencia que hoy día podemos encontrar en este desarrollo tecnológico avanzado en China constituye un valioso aporte del cual nuestro país puede aprender en términos de cómo generar esta tecnología y también sus ventajas y sus desventajas, como asimismo buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación de algunos aspectos de políticas públicas específicas. Gracias. Justamente eh, cuando tú mencionas esta idea de los aprendizajes, eh, muchas veces los aprendizajes ligados, por ejemplo, a, a sistemas como el de la televigilancia o el manejo que está haciendo China del, del Big Data tiene que tener tiene un componente cultural de por medio. Si ahí, Carolina, nos pudieses contar en, desde tu perspectiva, más allá del, del, de este componente cultural o de las diferentes formas de administración que tienen los distintos gobiernos, tanto el de Chile como China, ¿qué crees tú en términos del intercambio más, más técnico se podría desarrollar para, por ejemplo, trabajar en conjunto temas relativos a la ciberseguridad, que es un aspecto que está muy en boga justamente en este contexto que nos encontramos donde las comunicaciones se han pasado de lo analógico a casi lo completamente digital? Efectivamente, en esa línea nosotros podemos establecer una relación, que a mayor digitalización y uso del ciberespacio, existe también una mayor necesidad de ciberseguridad, toda vez que estas tecnologías son vulnerables a incidentes que pueden ocurrir en el ciberespacio y que pueden afectar no solo a las personas, su patrimonio e inclusive su vida, sino también la seguridad pública e inclusive la seguridad nacional. Conocer la experiencia de países, que y en este caso China tiene una eh, madurez en torno a este tema del cual puede ser útil para nuestro país, en términos de cómo, aun cuando haya una mayor digitalización, automatización y robotización, que en definitiva dice relación una mayor dependencia del ciberespacio, ¿cómo se logra, Evitar la ocurrencia de incidentes importantes en lo que dice evitar o enfrentar o prevenir, pensemos en un ciclo completo en torno a este tema, incidentes en el ciberespacio que pudiera afectar tanto a las personas como a la seguridad del país en distintas dimensiones y muy especialmente aquello que dice relación con protección de la infraestructura crítica y... Eh, Especialmente, quisiera hacer, de, dar un ejemplo, especialmente en tiempos de pandemia, en donde eh, datos asociados, por ejemplo, a los pacientes pueden ser eh, vulnerados, y lo hemos visto en distintos casos, y es un activo que es necesario proteger. Eso solo por colocar un ejemplo. La, el mayor desarrollo tecnológico de China, como también la riqueza que tiene al poder probar distintas tecnologías en un universo muchísimo más amplio de lo que pudiera pensar nuestro país, toda vez que son alrededor de 1.400 millones de habitantes y por lo menos podemos creer que hay entre 900 y 1.000 millones de personas conectadas, facilita generar una experiencia y un testeo de tecnologías y lo que produce un aprendizaje que puede enriquecer mucho una relación en materia de colaboración tecnológica entre, entre ambas partes. Sin duda, esta cooperación en, no solamente se puede dar en la tecnología, sino que en muchos otros aspectos. Y de hecho, la mejor manera de superar las diferencias que se pueden dar en el ámbito del entendimiento o en de alguna manera acercar posiciones para lo técnico es a través del intercambio cultural, donde Chile y Chila tienen un, un gran camino recorrido, pero todavía falta mucho por avanzar. En esa línea, María Elvira Ríos, ¿cómo se podría profundizar esa relación? ¿De qué ámbitos y acciones, desde qué ámbitos o qué acciones se podría profundizar este intercambio cultural? Eh, hola Sofía, gracias. Eh, bueno, efectivamente sí, Chile y China tienen una historia de intercambio cultural que ya lleva eh, muchísimos años y se destaca entre otros países de América Latina, eh, una relación que creo que está muy alimentada también desde una historia lineal, ¿no? de cómo se van construyendo los diálogos y los discursos diplomáticos eh, comerciales también en torno a esta, a esta línea histórica en relación con, eh, con Chile y China. Efectivamente se han abierto centros de estudio, eh, se han abierto programas de enseñanza de chino, uno de ellos que destaca el, el programa que se abrió en el Mineduc de enseñanza de chino, eh, que entre paréntesis falta el decreto, no porque está total está en pausa hoy en día y eso es, es un problema, porque ahí ha, han habido, ha habido un desarrollo en torno a la enseñanza del chino muy importante. Eh, y si bien eh, se han creado también otros eh, otros personajes otras per, otros eh, organizaciones e instituciones que están desarrollando la enseñanza eh, o el intercambio cultural evidentemente necesitamos eh, abrirnos hacia otras perspectivas. Y eso es lo que yo creo que, bueno, eh, no, no quiero dejar de lado también todo lo que es la parte de investigación que se ha estado realizando en diversas universidades con intercambios entre universidades, está la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de la, eh, de la Frontera, de Concepción, en fin, una serie de universidades que están haciendo estudios bastante interesantes. Necesitamos abordar eso, sí, una, una perspectiva mucho más transversal de los conocimientos en, desde la perspectiva cultural, creo yo, eh, se están haciendo esos cambios en otras universidades, eh, ex, en, en otros países que tienen que ver con temas más bien generales, como temas de género, temas de derechos humanos, medio ambiente, esto mismo la tecnología y robótica, desde una perspectiva regional, Asia y específicamente China, ¿no? Esos son asuntos que me parece que son muy importantes abordar desde la perspectiva académica. Pero también tenemos que observar otra, otras otras historias que no solamente la historia lineal tenemos que observar otra historia y ahí recurro a, a, a, a, a trabajos que se han hecho en Chile con eh, expertas como ya está ahí mencionada en el libro como María Montt, en todo lo que es el imaginario eh, en torno a China eh, también Carol Chan y el trabajo de migración en fin que se han hecho eh, que esta mirada que nos llama Chimamanda no a decir cuidado con la historia única no tratemos de observar otras historias también y esa es la invitación, es una invitación a, a quizá, y hablando un poco también lo que mencionaba Pablo con respecto al asunto del cambio climático y medio ambiente, hay asuntos que hoy en día particularmente están ocurriendo, eh, hay un caso muy, muy latente que está ocurriendo en las centrales hidroeléctricas, por ejemplo en el Alto Biobío, Bío, eh, donde actualmente China se va a hacer cargo de la construcción de cuatro, de cuatro pequeñas centrales, entradas de centrales hidroeléctricas, y eh, ahí qué está pasando con ese diálogo, ¿no? Necesitamos escuchar las historias de las comunidades indígenas, necesitamos escuchar eh, los diversos eh, los diversos diálogos en torno a lo que está ocurriendo, no solamente como un beneficio en torno a, a los recursos, pero entender también desde la perspectiva más social eh, de lo que está ocurriendo y sobre los daños ecológicos que pueden traer también eh, por algo, Estados Unidos ha cerrado más de 1.300 centrales hidroeléctricas, entonces nos tenemos que cuestionar también cómo estamos llevando a cabo estos recursos y es algo que me parece sumamente importante, sumamente importante también atender al intercambio que tiene que ver, por ejemplo, con esto mismo que mencionaba Sofía, de las bicicletas, ¿no? Eh, que me parece muy interesante, pero también nos vamos entonces a las leyes de vialidad en Chile, donde hay decretos que no nos permiten eh, crear, por ejemplo, eh, eh, donde es muy complicado crear caminos con ciclovías, ¿no? Entonces ahí eh, decimos, bueno, tratemos de generar y este, desarrollar estos intercambios, pero también veámonos a nosotros mismos cuáles son eh, la, las falencias que tenemos para que esto sea mucho más más fluido, y en fin, hay una serie de ejemplos que podemos... Claro, dar de hecho, en la misma conversación de, de comentarios que nos están llegando a través de YouTube, se menciona la etapa escolar como uno de los momentos eh, más importantes para poder generar este intercambio. ¿Crees que sería importante o quizás relevante en términos de, de mejorar el acercamiento entre Chile y China, por ejemplo, la implementación de un currículum escolar que tuviese contenidos de China como importantes, porque ahora uno ve la educación y los currículos escolares están siempre focalizados en Occidente y en la historia de, digamos, del hemisferio norte, pero no tenemos na nada, muy pocos contenidos respecto a Asia y de China, más aún con la importancia que tiene como potencia de este siglo. Eh, mira, con respecto a eso, hay dos historias interesantes, una es que efectivamente justamente ayer estando conversando con la directora ejecutiva Cruzando el Pacífico, estuvimos revisando con Karina Piña y si hay, se han incluido eh, lecturas de novelas chinas, eh, eh, está Lu Xun, están filósofos chinos, en fin, actualmente en el currículum lo que nos pareció, no, nos llamó mucho la atención y, y es, es sorprendente y nos agrada bastante pero por otra parte está detenido, no es cierto, un lineamientos que se crearon en un programa de enseñanza de chino eh, y que está ahí eh, eh, muy muy ligado en el fondo a, eh, a lo que los colegios quieran o los liceos, los establecimientos educacionales deseen hacer con el programa, pero pero pero muy eh, muy dejado en el fondo desde parte del Ministerio de Educación. Eh, efectivamente nosotros creo que no solamente con, con China, con Asia, con África necesitamos expandir nuestro desarrollo de historia, abrirnos hacia hacia hacia los otros continentes e incluso a nosotros mismos, ¿no? O sea, incluso como América Latina tenemos mucho desconocimiento. Entonces, eh, sí, y ahí tiene que ver, hay un trabajo eh, que es las humanidades, principalmente porque tendemos también a separar mucho el mundo científico con las con la humanidades, y ahí eh, yo hago eh, cierta cita también a, a, a filósofos como Habermas, ¿no es que tiene muy claro que, cómo es el lenguaje en torno al entendimiento entre lo científico y lo, y lo sociológico, eh, y a los mismos al geógrafo famoso Li, Li, Li Fu Dan, si no me equivoco el nombre, eh, geógrafo chino, que efectivamente nos hace ver de que no podemos seguir separando lo científico con lo, con, con lo humano, con el cómo habitar, a propósito también de lo que mencionaba Pablo, ¿no? Diputado, Cort, de recuerdo los temas que nos plantea María Elvira en términos de intercambio cultural. ¿Qué otros aspectos de la diplomacia cultural cree que deberían ser abordados en los próximos años para lograr un mayor entendimiento mutuo? A ver, eh, la agenda bilateral es muy rica y muchas veces nosotros caemos en, en temas de exclusivamente económicos o de políticas públicas. Eh, sin embargo, yo creo que se deben eh, generar intercambios culturales como lo, lo, lo plantea María Elvira, o sea, eh, temas... Eh, ustedes saben que uno de los principales propulsores, por ejemplo, de las relaciones bilaterales fue el poeta Pablo Neruda, y en ese sentido eh, nosotros también recibimos influencia eh, no solo desde el punto de vista de... de, de de los pensadores clásicos, sino que también de los pensadores modernos. Y aquí quiero destacar eh, el nivel de acercamiento que ha habido a nivel internacional. ¿Y por qué eso lo planteo? A mí, en mi caso, yo también soy diputado de una región, no soy de Santiago. Y el acercamiento bilateral que ha habido entre provincias eh, de China y regiones de nuestro país también ha sido muy importante, porque se generan eh, intercambios culturales, eh, pero del día a día, Regiones productoras, por ejemplo, de fruta o de alcoholes, de licores, de vino, por ejemplo, en China, que tienen hermanamiento con regiones similares acá. Manteniendo, por supuesto, las mega diferencias que hay entre un país y otro. O sea, una sola provincia eh, de China o una sola ciudad de China tiene muchas veces el doble o el triple que la población eh, de todo Chile. Sin embargo, nosotros hemos visto ese esfuerzo que hay de ambas embajadas. Un ejemplo, por ejem un ejemplo que re demuestra este acercamiento más allá de lo político-comercial es la granja eh, agrícola que tiene Chile en China, que es un, una forma de demostrar cómo se producen los distintos productos que nosotros exportamos a China y que ustedes saben son nuestro principal socio comercial y se demuestra no solo a nivel eh, público, sino que también a nivel académico. Y esa es una idea que surge de nuestro actual embajador eh, en China, Luis Schmidt. Y en ese sentido, Sofía, yo creo que tenemos todavía una agenda riquísima de intercambios ya bilaterales, pero mucho más específicos. Experiencias en tecnologías, como lo, lo planteaba Pablo, en tecnologías de carácter renovables, en tecnologías de movilidad, eh, la experiencia que él hablaba de Chengen, por ejemplo. Eh, nosotros en Santiago, hoy en día, la ciudad de Santiago es la ciudad que tiene mayor cantidad de tecnología eléctrica para transporte público en toda Sudamérica. Son ese tipo de agendas, pero más que definir una agenda específica, lo que tenemos que reconocer es que la agenda es dinámica y es móvil. Sí, y justamente respecto a esta, estos desafíos y esta agenda dinámica que plantea el diputado Cort, me gustaría hacer una pregunta abierta sobre los desafíos en cuanto a la imagen tanto de China en Chile como de Chile en China. ¿Qué acciones podrían emprenderse en el corto y mediano plazo para acercar ambas culturas? Eh, no sé qué quisiera partir, Pablo, quizás. Um, una pregunta bien difícil, la verdad. Eh, porque muchas veces no depende solo de, eh, de los mecanismos institucionales que se puedan establecer. Muchas veces depende de, eh, el interés que las audiencias en esos lugares quieran tener. Sinceramente no creo que el interés en, en China sobre aprender de Chile es demasiado grande. Eh, porque... Las dimensiones no son tan. no son comparables muchas veces, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener eso en conciencia. Muchas veces, eh, es, es, o, o lo que se ha dicho muchas veces, especialmente en la Academia Chilena en Relaciones Internacionales, es a pensar a nivel latinoamericano y a nivel regional y cómo a nivel regional se, puede establecer se pueden establecer estrategias de, de intercambio eh, y, y de creación de imagen. Hay una investigación súper interesante que. Eh, quizás un poquito de autopromoción, que realizamos con Claudia Labarca acerca de cómo, por ejemplo, la, las, las personas que hacen negocios, eh, con, entre chilenos y chinos que hacen negocios, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando, haciendo trabajo a campo en China, entrevistando a empresarios chinos que hacían negocios con Chile, eh, cómo ellos imaginaban a Chile. Y la verdad es que encontramos de que no hay una imagen de, de Chile, pero es porque Chile tampoco tiene una imagen de Chile. No hay nada, que, eh, no, no hay nada tangible que podamos decir... Esta es la imagen de Chile. ¿Qué, qué es lo chileno? Etcétera. Estas son, son cuestiones que tienen que ver más con, con una búsqueda espiritual de los chilenos, primero, eh, de los latinoamericanos, segundo, y, y, y luego pensar estrategias institucionales. Eh, desde el lado chino probablemente sea un poco más fácil. Creo que China tiene, tiene ya una trayectoria concreta acerca de eh, promover eh, una digamos, una cultura empaquetada, ¿no? Que se hace a través de los institutos confucios, que se hace a través de, de, de, de sus medios de prensa internacional, etcétera, donde uno puede acceder y, y ver bailes chinos y, y caligrafía y paisajes, qué sé yo, etcétera. Entonces, hay, creo que es más fácil en ese sentido la, la estrategia china que la estrategia chilena. En creación de imagen no creo. Yo no hago investigación en Chile sobre los chinos, pero eh, yo creo que la imagen de China en Chile y en general en el mundo ha cambiado bastante en las últimas décadas. Se ha radicalizado en algunas formas, ¿no? Para algunos es un demonio, para otros es un ángel, ¿no? Es como un punto medio eh, a nivel internacional. Así que eh, la, la, la estrategia, especialmente en América Latina, creo que hay es un poco más suave, es un poco más eh, eh, eh, aceptada la imagen de China, etcétera, comparado con mi experiencia ahora viviendo en Europa. Eh, pero. Eh, Creo que, retomando lo que, lo que estaba diciendo María Elvira, que hay que ir más allá de, eh, de lo tecnológico, que hay que ir más allá de estas imágenes como reificadas de la cultura, y empezar a hacer el diálogo directo. Eh, empe, empezar a, a, a cuando lo, lo, lo, los chicos aprenden chino mandarín, etcétera, eh, la conversación directa es, es lo que realmente eh, permite crear una imagen mucho más tangible eh, del otro. María Elvira. Eh, bueno, sí, siguiendo un poco con la línea que está mencionando Pablo también. Efectivamente, en el caso de Chile, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado también con vamos creando esta idea de multiculturalidad también, ¿no? Porque eh, la multiculturalidad a veces nos puede llevar a generar aún más estereotipos más extremos y eso eso puede ser muy complicado. Y lo hemos visto en los medios, a veces en los medios de comunicación, incluso en la idea de marca Chile, en algunas promociones que se han hecho en que hay una creación y esto lo menciono no no no lo estoy mencionando vuelo de pájaros, sino son estudios que ya se han hecho a propósito de los estudios de, de María y Carol Chan, ¿no? Eh, efectivamente hay que tener mucho cuidado con eso, eh, tiene que ver también cómo estamos entendiendo concepciones, y vuelvo de nuevo a, a, a esta idea del intercambio eh, cultural, las concepciones de progreso, cómo estamos entendiendo la idea de progreso, cómo estamos entendiendo la idea de desarrollo, qué implica eso para, eh, la, para la humanidad en torno al consumo de las cosas, ¿no? Y de ahí podemos ir eh, ir planteando también otras formas de conocerse para poder entablar conversaciones culturales y que nos podamos beneficiar mutuamente. Eh, a mí me parece muy importante lo que ha hecho China con respecto a las becas que ha entregado a nivel internacional. China partió con 10 becas hace el año 2003, hoy en día son 50 becas que nos están entregando a nosotros anualmente. Sin embargo, siento que ahí falta un poco más de reciprocidad eh, de parte del gobierno chileno. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente muchos de los que no hemos ido, y yo me sumo a eso, con esas becas estamos eh, de regreso, estamos haciendo investigación afuera, como el caso de Pablo, en el caso de José Miguel Vidal, que está viviendo, habitando allá y de, encontrando estas otras historias, eh, José Miguel descubrió la historia de Pablo de Roca escrita en chino, ¿no es cierto?, hace poquito, que fue publicada, en fin, esos son, son puntos muy interesantes, nos encantaría que llegaran chinos para acá a estudiar idioma, a estudiar español, hay una tendencia de los chinos a estudiar español en España y no en América Latina, ojo, y eso es algo que hay que tratar de, de fomentar eh, en, en nuestra región, un, un interés hacia eso, porque justamente como señala Pablo, es el idioma la forma en cómo nos vamos acercando. Eh, al acercarse a través del idioma, eh, los chinos pueden acercarse en otras áreas. Pueden acercarse, y vuelvo al ejemplo que di eh, de, la, de la central hidroeléctrica, acercarse a qué está pasando, por ejemplo, con el mundo eh, indígena en Chile. Porque en el caso de, del Alto Bio, Bio por dar un ejemplo, todavía hay jóvenes mapuches que se están cambiando el apellido. ¿no? Eh, situaciones tan extremas como esa... Que, eh, que desde una mirada de jóvenes chinos que observan desde otras perspectivas, empezamos a dialogar de otra forma. Y es lo que nos hace falta, finalmente. Entonces, siento que son muchas las cosas desde, ese, desde estas difer diferentes áreas que van a permitir justamente eh, evitar también esta dualidad constante, esta dualidad de que, estos extremos, ¿no?, de que nos encontramos con noticias eh, que hace poco fueron eh, fueron presentadas, que están muy muy en boga, eh, muy extremas de esta China que está esta amenaza, volviendo a esta especie como de paranoia de peligro amarillo, y por otro lado, otros extremos como de mucha mirada muy positiva, eh, sin, como media sesgada, ¿no? sin ver otras cosas. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que generar este puente real, de diálogo y de conversaciones que hablen de otras historias también. Sí, y justamente en esta conversación y diálogo, lo digital ahora producto de la pandemia ha sido muy fuerte. En ese sentido, Carolina, y recogiendo un poco uno de los comentarios que estaban en nuestro chat de YouTube, ¿cómo crees o cómo qué significa esta interacción digital entre Chile y China? ¿Qué, qué desafíos y qué eh, complejidades puede tener, o oportunidades también? Muchas gracias, quisiera... Conectarlo con lo que se acaba de decir anteriormente. Efectivamente, yo creo que es bien importante avanzar en lo que es el conocimiento mutuo, y si bien es cierto que cuantitativamente eh, podría haber más personas desde China eh, estudiando eh, lo que es América Latina y el mundo, eh, nosotros miramos el caso chileno y vamos a encontrar... Eh, posiblemente una menor cantidad de lo que sería deseable. Y en esa línea, eh, escuchando una de las intervenciones anteriores, por ejemplo, sería bastante bueno promover de que si hay desde China investigaciones sobre Chile, se hagan en nuestro país, porque efectivamente en ocasiones se está estudiando Chile desde otras universidades, por ejemplo, desde universidades españolas. ¿Por qué no se viene a estudiar temas sobre Chile en Chile?, contribuiría mucho a una relación más directa, tal como se indicaba anteriormente. Y tomando lo que indicaba Sofía con relación a eh, este mayor desarrollo digital que tenemos hoy día, creo que definitivamente aquí hay una importante oportunidad, porque efectivamente ir a estudiar allá va a ser un número más limitado de las interacciones que puede haber con China desde Chile a través del ciberespacio. En ese sentido, por ejemplo, un curso impartido desde China, al cual se pudiera acceder desde Chile a través de tecnologías digitales. Sería una muy buena manera de poder ampliar esa cobertura de personas que van conociendo lo que es China en sus distintas dimensiones, política, económica, social, cultural y tecnológica, entre otras. También puede ser a la inversa, y en ese sentido quisiera decir que hay algunos esfuerzos desde la universidad en torno a este tema, pero creo que se puede hacer mucho más en términos de abrir espacios para poder dar la posibilidad de que nos eh, podamos desarrollar programas académicos en forma conjunta, con profesionales de ambos países, y en ese sentido quisiera destacar, que tenemos que pensar siempre la cooperación en una lógica de dos requisitos previos, conocimiento y confianza. En esta línea, lo que hoy día nos ofrece el desarrollo digital, por ejemplo, a través de gracias como esta webinar, es una maravillosa posibilidad de avanzar en ese camino adaptándonos a la actual realidad. Eh, y en, en esta línea, por ejemplo, planteo, Tal vez un próximo webinar puede ser con expertos de China desde China y expertos de Chile desde Chile. Inclusive a través de esta instancia que aprovecho de destacar porque hace una contribución sustantiva a lo que es estrechar y profundizar los lazos en los países que tiene mucho tiempo, pero estoy convencida que hay más tiempo por delante. Y la evolución fica en esta relación una mayor profundización de estas redes. Gracias. Sí, de hecho, a propósito justamente de lo que tú mencionas, de esta como conexión entre Chile y China, quisiéramos recoger las preguntas, de alguna manera lo hemos hecho al entorno, en medio de la conversación, de quienes nos están siguiendo por el streaming a través de la cuenta de en YouTube de la biblioteca, pero ahora quisiéramos abordar, particularmente alguna de ellas. En ese sentido, una primera pregunta que me gustaría hacerle tiene que ver justo con lo que mencionaba María Elvira y también rescataba Pablo, que, que tiene que ver con el tema de la institucionalización de la enseñanza del idioma chino en el sistema escolar, a modo que no dependa de los cambios de gobierno, sino que sea una política pública a largo plazo. Hay quizás, diputado Corto, usted es la persona que nos podría contestar este interrogante, ¿cómo se podría hacer para lograr institucionalizar aquello? Porque es un programa muy innovador que ha hecho que chicos de, de ni, niñas, niños y adolescentes de en, um, colegios públicos puedan acercarse al gigante asiático a través de su idioma, pero todavía no hay una institucionalización de la enseñanza del idioma chino a pesar de los años que lleva este programa en, funcionando. ¿Qué se podría hacer ahí, diputado? A ver, eh, yo coincido con lo que planteaban los expositores de, de que el, el idioma, la, la lengua, eh, es una, muchas veces es una traba cultural, pero también es un puente cultural cuando se domina. Y en ese sentido yo también coincido en que cuando vemos que hay actores que, o sobre todo quienes están aprendiendo el idioma español, lo hacen en España, también se genera una distancia automáticamente con América Latina. Nuestro idioma es distinto, si bien la base del castellano es la misma, pero porque refleja una cultura distinta. Lo mismo pasa con, con, con el, el, el estudio del español. Y lo mismo va a suceder con el idioma chino, el chino mandarín, que es el idioma, ustedes saben que dentro de China también hay una serie de otros chinos que se, abran, se, se hablan, pero el chino mandarín es el, es el internacional, el, el, el, el más global. Tiene sentido, eh, no pasa por una, yo quiero explicarlo bien, que quien define eh, el currículum, del Ministerio de Educación es un comité de expertos que está justamente, está destrabado de los cambios de gobierno, ¿vale? Es decir, se, se toman decisiones, este comité de expertos, este consejo, que va desfasado con los cambios de gobierno para que sean políticas de Estado. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás hubo una polémica porque aumentaban o disminuían las horas de historia o de educación física? Y no era por un tema de decisión del ministro de turno, sino que es un tema de este consejo. Yo sin lugar a duda creo que eso debe, debe ir de la mano eh, en, en que las políticas públicas de Estado vayan a ampliar también el aprendizaje de otro idioma. Pero aquí, y esto es un poco lo que, lo que quiero plantear, es que sea realista, más que idealista, más que poner en el currículum que se estudie chino, sino que se tenga las herramientas para de verdad enseñar chino y que los alumnos aprendan a hablar chino. No solamente que esté por cumplir en el currículum. Y ese es el desafío, el cómo nosotros generamos metodologías de enseñanza que a los alumnos les permita eh, poder estudiar y acercarse al idioma chino de manera realista. Yo creo, además, que esto tiene que iniciarse muy, muy en la, en la, en la nueva infancia, vale decir, ojalá, eh, eh, cuando se entran los párvulos y en la enseñanza básica inferior, hasta cuarto básico, porque está demostrado que el cerebro del ser humano es mucho más plástico, mucho más moldeable, sobre todo desde el punto de vista del lingüístico de idioma, en los primeros años. O sea, una, un niño que se le enseñan dos, tres, cuatro idiomas puede aprender a hablar perfectamente dos, tres y cuatro idiomas. No es una barrera, es un tema de, de ejercicio eh, metodológico. Y, y eso quiero aclararlo también para que no crean que es un tema de voluntad muchas veces desde el Congreso, sino que es un panel de expertos que es eh, autónomo de la administración de turno quien toma esas decisiones. Desde el punto de vista político, a mí me parece muy buena la instancia, pero debe también eh, entenderla así y que vaya apalancado, como insisto, al tema metodológico. Y por último, Sofía, yo quiero agregar algo que... Que, que lo hemos conversado nosotros con, eh, en, otros, en otras instancias de diálogo, que hay un acercamiento en, a nivel de, de los pueblos de nuestro país, sobre todo, no las grandes ciudades, en las grandes ciudades también lo hay, de que se está, eh, han proliferado mucho los bazares que son de chinos, son de inmigrantes chinos que vienen a vender su producto. Y eso yo lo comparaba con la infancia quizás de, del siglo pasado, del principio del siglo XX, cuando venían muchos inmigrantes españoles, árabes, o italianos, y que se ponían con eh, sus almacenes, eh, panaderías, ferreterías, tiendas de géneros, qué sé yo, y se producía una interacción muy rica y se, una interculturalización porque el inmigrante se conectaba con la gente. Y eso yo creo que va a pasar mucho con las nuevas generaciones en Chile, de que reconocen en el comerciante chino el espacio muchas veces donde ellos compran o, o donde ellos interactúan, porque no es un centro comercial, porque no es una gran tienda. Y en ese sentido yo, yo veo hoy en día el dinamismo cultural y cómo se acerca la cultura china al común de las personas. Y lo digo, yo he estado en de chinos, por ejemplo, en Quintatilcoco, en Olivar, en Peumo en Coltauco, son como unas pequeñitas de, del distrito que represento, eh, y la gente ya no es el chino, saben que el chino es de China y no es toda la persona que es oriental. Y eso es una barrera muy importante de ir resolviendo para no discriminar, discriminar ni positiva ni negativamente a nadie por su apariencia física con respecto a su origen. Diputado, recogiendo un poco lo que usted mencionaba y a propósito también de interacción que se está produciendo en, en el streaming a través de YouTube, en Karina Piña quien hacía mención también María Elvira, en, hablaba además, más allá de insertar el uh, idioma chino en el currículum nacional, es el apoyo que como el que el ministerio da a los colegios que lo enseñan. Según eh, ella menciona, existen los instrumentos, es un tema de voluntad política. ¿Lo quería así también? Sí, de, de, to, de todas maneras, Sofía, es un tema de voluntad política, y es un tema, pero te lo digo, es lo que planteo, que, que yo creo que es, también es positivo que no esté apalancado al Congreso de turno y al gobierno de turno. Porque, tal como lo decían eh, al principio, eh, Pablo lo decía hace, no, no al principio, hace poco, cuando se produce esta caricatura de que a veces es el demonio, a veces es el ángel, Puede pasar que un gobierno de turno o un congreso de turno crea que es el demonio y entonces borran eh, lo que eh, creen, eh, lo que se escribió antes que era el ángel. Y en ese sentido a mí me parece mucho más eh, eh, mucho más realista que sea un consejo no político, técnico, pero lógicamente quienes representamos a la ciudadanía y, e influimos en las políticas públicas logremos nosotros sin duda eh, poder influir para que se avance a eso. Y es justamente este tipo de instancia. El comité de diálogo político, los libros que, que, que se presentan, las instancias de conversación, las que nos permiten ir, ir construyendo, reafirmando el lazo cultural y político entre ambos países. A propósito justamente de la construcción de estos lazos, eh, no, esta es una pregunta abierta para ustedes. ¿Qué rol creen que juega la diáspora estudiantil chilena en China en el fortalecimiento de las relaciones? Otra de las preguntas que nos hacen desde el chat en YouTube. Pablo. Si ¿Sí quisieras partir. Sí, bueno, yo, yo también fui estudiante en, en, en China. Um, bueno, eh, yo creo que es súper importante, por una parte, al nivel estudiantil y de conexión de universidades, etc., uh, es, es una de las formas de transmisión de conocimiento. La, la, por ejemplo, cuando uno hace investigación en China, yo estuve en la Universidad de Pekín haciendo mi maestría, um, uno produce conocimiento, eh, uno necesita material, por ejemplo, que la biblioteca puede adquirir, que viene desde Chile, etcétera, cuando uno está haciendo investigación, qué sé yo. Entonces, es una forma de transmisión y de, de construcción de, de, de bibliografías también, eh, de crear nuevos parámetros de, de comparación. Por ejemplo, yo estaba estudiando procesos de urbanización comparados entre América Latina y China, eh, y, y eso ayuda a, a construir como una especie de intercambio académico a nivel de universidades. Las universidades también tienen eh, instancias anuales donde los estudiantes internacionales muestran, hacen como una demostración de su país, etcétera, y tienen un stand. Y la embajada chilena en, en, en Beijing eh, siempre es bastante activa en ayudar y en, en, en proveer con cierta publicidad que, sé yo, que se puede compartir con, la, con los chinos con, o con los otros estudiantes, no solamente chinos, y, y, y crear una especie de microimagen, construir una microimagen. Eh, luego está el punto del retorno de, de, de aquellos que eh, se estudiaron, se, sea lenguaje o alguna carrera, se motivan, vuelven a Chile y en Chile empiezan a construir redes a, a través de las conexiones que, que tuvieron eh, o empiezan a construir una carrera que está vinculada a China y a crear nuevos espacios de discusión y nuevos espacios como los que estamos ahora, ¿no? Eh, y empiezan a participar y, y después son como yo que lo invitan a hablar aquí, ¿no? <risa> eh, y, eh, así que creo que, que eso es como importante eh, hay, hay, en, en esa forma de construcción de conocimiento y construcción de relaciones. Pero hay otro punto fundamental que tiene que ver con una cuestión no tan ontológica sino más bien epistemológica, eh, que es cuando uno empieza a estudiar China eh, se empieza a dar cuenta de que la mayor parte de la literatura tiende a ser bastante eurocentrista o con imágenes y conceptualizaciones que son más bien eh, del, del Atlántico Norte. Y, y no hay una visión o falta una visión descolonizada acerca de las relaciones, acerca de cómo interactúan los pueblos, de cómo interactúan las sociedades. Ahí hace falta también una, una visión descolonizada acerca de China, especialmente mi, mi, mi campo de trabajo, que es la antropología. Es un gran esfuerzo que hay que hacer para tratar de escapar de estas nociones de, eh, de cómo funciona la sociedad fuera de los parámetros que los, los viejos antropólogos ya han establecido. En las ciencias sociales, eh, este es el problema. Y, y es un gran desafío para la ciencia social latinoamericana, es un gran desafío para la ciencia social en África y en Asia, de pensar el mundo, a través de nuevos conceptos y de nuevas formas críticas que tratan de entender nuestras formas de relación como seres humanos, pero desde una perspectiva no colonizada. Construir nuestra nueva bibliografía, construir nuestras nuevas epistemologías, etc. Rescatar esas historias que hablaba eh, Elvira hace poco y, y tratar de construir visiones mucho más complejas acerca de cómo funciona la realidad. Y eso es lo que yo trato de hacer, eso es lo que varios de mis colegas también tratan de hacer. Y... Y, y es una tarea tremenda que necesita ser financiada y, y, y esas son instancias que en Chile, por ejemplo hay, hay, no, no, no, es tan, no, no hay tantas fuentes de financiamiento para este tipo de investigación como en otros lugares eh, por eso yo estoy en Alemania y no estoy diciendo esto en Chile ¿no? eh, entonces falta eh, hay, hay que pensar y, y aquí yo qu quisiera invitar a, a un tema mucho más grande que tiene que ver con las formas de desarrollo. Es súper importante para mí no, no mirar a China como una inspiración en términos de políticas públicas y decir, o oh, esa política que implementaron allá es algo que podemos tener acá. Sino más bien entender la estrategia de cómo, de cómo China se convirtió en lo que es. Y esa estrategia es una estrategia de industrialización, es una estrategia de confiar en sus propias personas, de confiar en sus propios recursos y de tratar de, de, de, de no depender de otros. Y ese es el desafío de Chile, de, de respetarnos a nosotros, de, de, de ser dueños de nuestros recursos naturales y trabajarlos en la forma en que queremos trabajarlos. Eh, y y, y con, con el dinero que tenemos, ponerlo a nuestras personas. Eh, investigadores, investigadores doctorales y postdoctorales no pueden vivir en la precariedad si es que van a estar investigando cuestiones que son fundamentales para, la, para el desarrollo del país. Entonces, son cuestiones sistemáticas. Y para mí, mirar a China tiene que ver con como un fenómeno de aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con eso, con entender qué, qué, qué camino tomaron para convertirse en lo que fueron. No los pasos que dieron, sino entender esa estrategia y, y tratar de repensarla desde nuestra propia realidad. Gracias, Pablo. María Elvira, ¿tú quieres eh, no, complementar un poco lo que estaba comentando Pablo en términos de la diáspora? Eh, sí, bueno, comparto plenamente todo lo que está mencionando Pablo. Eh, un acercamiento a propósito de, de, del idioma, eh, diputado, Le, la verdad es que no necesariamente tenemos que ser expertos en el idioma, eh, y lo digo como experiencia, eh, en mi caso por ejemplo yo tengo un conocimiento de intermedio del de, de chino, pero con ese conocimiento he podido abordar eh, diferentes áreas de estudio que me han permitido incluso estar trabajando en temas como las montañas sagradas en China, budismo, en fin, cuestiones que son las que estoy vinculada hoy en día, entonces también, eh, eh, eh, eh, eh, a propósito de este asunto del programa de enseñanza de chino, hay que observar también otros elementos que se presentan en las salas, en las aulas, no solamente lo que pasa con el conocimiento y la evaluación del idioma y que tienen que alcanzar cierto nivel, sino que se están dando otros factores culturales e interdisciplinarios que me parecen fundamentales para poder justamente dialogar bien con, con, con esta cultura específicamente con China. Eh, en cuanto a las personas, y claro, la diáspora... Hoy en día eh, tenemos personas tanto en Chile como en China que están haciendo labores bastante interesantes. Desde la perspectiva de la gente que está en China, eh, ya mencionaba Pablo el propio trabajo que él estuvo realizando allá. Hay gente que está viviendo, yo ya mencioné a José Miguel Vidal con la parte de literatura. El trabajo de traducción es un trabajo muy interesante que yo ahí hablo a nivel regional y destaco mucho el trabajo de México, sobre todo gente que también está en Colombia haciendo traducción. Eh, a Chile nos falta, ahí está Valentina Vidal, que es ex alumna del Liceo Marta Brunet, justamente uno de los Liceos del Programa de Enseñanza de Chino. Ella está tra como traductora oficial, creo que es la única traductora oficial de, eh, que tenemos en Chile, inscrita, ¿no?, de chino. Eh, pero bueno, está Natalie también, que está haciendo traducciones de películas, en fin, eh, sí. hace falta trabajar más en ello. Eh, pero están ahí, hay gente como Francisca Hanshin, que está haciendo todo un, un trabajo cultural eh, de, de trasladar a, eh, a, a bandas musicales chilenas, artistas, eh, se está haciendo trabajo al respecto aquí también con otras agrupaciones, fundaciones, eh, lo que está haciendo también en el área de turismo, Andrea Meya en fin. Hay, hay una serie de personas que efectivamente, gracias, insisto, a las becas de China, porque ahí el 90% de estas personas han tenido algún ingreso, o sea, alguna posibilidad de estudiar a través de las becas de China, eh, se han podido desarrollar eh, toda esta área. Y, efectivamente, ahí también podemos ver estos otros imaginarios, podemos ver estos otras, estas otras historias, que insisto con eso, eh, y, que, y que nos hablan también de, de lo que estaba comentando Pablo, que hay que tener mucho, mucha atención en cómo China o los chinos y los jóvenes chinos están observando América Latina. Hay una, hay una estereotipación muy fuerte, eh, en el fondo el concepto de occidente, este concepto de Xi eh, que es el concepto occidental, nosotros estamos dentro y al mismo tiempo no estamos dentro de eso, ¿no? porque en realidad no lo somos y somos a la vez, por la misma historia de la colonización. Y eso implica también en el cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vernos físicamente para los chinos hay una cuestión que tiene que ver con los estereotipos físicos, ¿no? Eh, que es cómo estamos eh, eh, transmitiendo, y esto lo, se ve en China como se ve en Chile, cómo estamos eh, eh, transmitiendo la idea de belleza, la idea de cómo debe ser un occidental en China, ¿no? Tiene que ser rubio, con ojos azules, o si no, no es occidental, ¿entienden? Entonces, todo ese tipo de cosas... Eh, que lo están viviendo estudiantes chilenos actualmente eh, en Chile, y me consta porque estaba estado entrevistándolo, y me y me parece que son temas cruciales que hay que tomar en cuenta para, para abordarlos también, para justamente ahondar en estos diálogos que, que ya lo hemos ido eh, comentando y estamos tratando de, de, de enfatizar eh, en este en este encuentro. Eh, no. Carolina, ¿tú quieres eh, no, aportar en el ámbito de la diáspora? ¿Cómo te lo imaginas tú? Eh, muchas gracias, Sofía. Sí, creo que esta diáspora es tremendamente beneficiosa en el marco de una relación colaborativa, porque poder ir a estudiar a China, una de las principales riquezas, eh, está asociado no solo a aprender algo distinto, sino que además en qué contexto algo novedoso a nuestros ojos funciona, y eso está relacionado con una tradición política, cultural, social, económica, histórica específica. Luego, eh, en ocasiones, cuando solo miramos desde Chile y encontramos una buena práctica y la queremos exportar, o puede, eh, ocurre, ha ocurrido, de que se exporta esa buena idea práctica o política pública descontextualizando bajo qué condiciones ha funcionado. Entonces, esta diáspora tiene una riqueza muy interesante en términos de saber no solo la práctica, sino bajo qué contexto funciona y al producirse esa exportación, podemos identificar dónde hay que hacer adaptaciones, toda vez de que el lugar desde donde se ha visto no es exactamente el lugar en donde se quiere exportar e implementar desde esa perspectiva. Creo que es tremendamente importante y creo que el desarrollo digital puede ofrecer mucho para conocernos, para aproximarnos. Pero hay una etapa tremendamente interesante, útil, que es estar allá, poder conocer, vivir, compartir, para entender cómo es que se logra algo, y muy especialmente al momento de aplicar a otras realidades, saber cuáles pueden ser las fortalezas, pero también las limitaciones. En ese sentido, no debemos olvidar buenas prácticas, buenas ideas, cuando son llevadas de un lugar a otro, particularmente cuando estamos hablando de culturas, comunidades diferentes, en muchos aspectos, requieren ser adaptados. Esta diáspora puede contribuir muchísimo cuando estamos hablando de una relación de cooperación en donde hay intercambio de ideas, prácticas, bienes, servicios, políticas públicas. Gracias. Sí, sin duda este acercamiento que todos mencionan y la, y la posibilidad de conocer China eh, rompe muchísimas barreras, pero también lo importante que significa que ese conocimiento cuando llegue a Chile tenga una buena acogida y eh, tenga eco, en, no solamente en términos de sociales, sino que también laborales, que es un gran desafío que todavía queda por delante. Y que lo mencionaba en Pablo muy bien y que es una realidad que todos los que estamos trabajando con China también conocemos. Eh, pero hay también un aspecto, que podría contribuir a la relación y que más aún en estos momentos hemos visto la revalorización de las industrias creativas en términos del valor que han tenido en situaciones de pandemia, donde muchas veces nos hemos encontrado demasiado desolados en, en este encierro voluntario e involuntario, y las industrias creativas han tenido un, un rol muy importante en la salud mental de las personas y en subirnos el ánimo. Y las industrias Cinematográfica, literaria, musical chilena, está atravesando por una etapa de despegue que es, es muy importante eh, mencionar. ¿Qué tan factible ustedes ven que nuestros emprendimientos artísticos puedan llegar al público chino? ¿Creen que es muy difícil generar una adaptación al otro lado del Pacífico de estos, eh, de estos productos culturales? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quisiera partir. Nuevamente, Pablo, María Elvira, Carolina, cedo la palabra a quien quiera iniciar esta respuesta. Um, yo puedo partir. Um, yo creo que uno de los grandes desafíos eh, epistemológicos en, en tratar de entender China tiene que ver con empezar a pensar, no desde la diferencia, sino más bien desde la similitud. Um, eso cambia el enfoque cuando tra tratamos de entender la, la, la, las características de, ese, de esa comunidad de, de prácticas eh, si, si empezamos a, pe, a pensar desde la similitud vamos a, a poder observar las tensiones étnicas que existen en China que pueden ser bastante comparables a las que existen en Chile las tensiones de la memoria política que existen en China que son bastante comparables a las que existen en Chile las tensiones de, de, de diferenciación social eh, la, la, la, la, las, las historias que tienen que ver con eh, experiencias humanas bajo el, el, el, el desarrollo económico acelerado, que también es bastante comparable con lo que, lo que ha sucedido en Chile. Entonces, cuando tratamos de pensar de que nuestra, nuestras expresiones artísticas tienen que ser traducidas hacia China o de la otra forma, creo que se termina, que, que, que ese es el punto donde se esencializa al otro. Entonces, el otro, no, China es tan raro, es tan distinto, es tan diferente, está al otro lado de nuestra mente. Entonces, tenemos que explicarle todo. Pero precisamente a través del diálogo, de la conversación, de, de, de interacciones directas, ¿no? al, al menos la, la, las mías con trabajadores migrantes que son el escalafón más bajo de la sociedad en China, en, la, en las ciudades, uno se da cuenta de que es bastante similar, no, no, no hay una... No, no, no, es, es más difícil traducir el occidente, que estaba hablando María Elvira, que traducir lo latinoamericano, porque hay cuestiones, hay cuestiones éticas de sociedad, etcétera, que son bastante comparables, por lo tanto... Yo no pensaría tanto en el desafío de tener que traducir, sino más bien en el compromiso por llevar. Y, y ahí tiene que haber un, un compromiso de, de, la, de la comunidad económica chilena, y de la comunidad diplomática, y de la comunidad política, de, de hacer eso. Eh, por supuesto que hay que traducir el idioma, hay que poner subtítulos, y hay que eh, hacer esa tarea que, que existen personas, pocas pero existen, eh, chilenos por lo menos. Y el, y el resto es hacer el esfuerzo. Creo que es, es posible, especialmente en un momento donde eh, políticamente eh, la producción cultural de Estados Unidos y de Europa está siendo mirada con un poquito de reticencia dentro del país. Y hay una mayor apertura en términos de, de cartelera, por ejemplo, de, de disponibilidad a aceptar otros espacios o, o producciones que vienen de otros espacios. En tu caso, María Elvira, ¿cómo ves esta, este intercambio de las industrias creativas? Eh, bueno, yo creo que, sobre todo contextualizando la época actual en la que estamos viviendo, donde hemos veni venimos de un estallido social, venimos de, de, un, de una pandemia, estamos en una pandemia, en fin, en una situación, en un contexto bastante peculiar, eh, hay una crisis cultural también dentro de Chile. y Cuando hay crisis culturales, me parece que es justamente cuando se surgen nuevas identidades, ¿ya? cuando su surgen nuevas creatividades, eh, lo vemos también en ciertas identidades en los jóvenes, en el K-Pop, en el anime, que es algo que está ya desde antes y que se está fortaleciendo cada vez más en un, en un grupo de, de, de la juventud chilena bastante importante. Eh, y creo que ahí es donde eh, obviamente estamos tenemos que observar eso. Tenemos, ¿Por qué hay una, una cercanía? ¿Qué es lo que está pasando ahí? no eh, Y paralelamente en el caso de China, obviamente en China también están ocurriendo cosas en los jóvenes. no hay que Creo que ahí... También, y, y hace falta, eh, no solamente desde la mirada chilena, sino también incluso interna, local, qué está pasando con, con la mente de la juventud china. Eh, algo que se está plasmando, obviamente, mucho en las diversas aplicaciones, en, en, el, en la ciberliteratura, que me parece fundamental, muy interesante lo que está pasando ahí, que ya Sun Shintan lo ha mencionado y que está ahí en el libro también mencionado, eh, cuáles son las historias que se están relatando, porque detrás de esa historia nos están contando eh, las otras chinas ¿no? que están ahí. Entonces, desde la perspectiva de la literatura me parece que sí se están abordando cuestiones importantes, pero hay otras áreas artísticas, hay otros hay otros elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Eh, los Las interconexiones también que se están produciendo a propósito de eso son bastante interesante en cuanto, por ejemplo, fundaciones que están enfatizando en trabajos como el de Pablo Lincura que es un artista chileno eh, de origen, de hecho, de coronel, de origen mapuche, que combina historias chinas con, con la identidad mapuche, que es muy interesante. Eh, también eh, Daniela, se me fue el apellido Daniela ahora, pero que está en Shanghai y también está haciendo revistas, en fin, hay, y, y trabajo obviamente artístico, me parece que hay, hay, hay esos elementos, pero que eh, claramente hay que, eh, y lo que está haciendo Francisca Hanshin, ¿no? trasladando, difundiendo más, pero como dice Pablo, hace, hay que difundirlo mucho más, eh, pero hay que estar muy atentos a cómo está, a, están las mentes juveniles hoy en día, que son mucho más conscientes en cosas que no lo están siendo, no lo han sido generaciones anteriores, y al mismo tiempo son mucho más tecnológicas y con una mente mucho más rápida, en ¿cierto? en ciertas cuestiones de, de la digitalización a propósito también de lo que ya se hablaba al respecto no o sea, que creo que todos esos elementos hay que hay que abordarlos y hay que hay que analizarlos y desarrollarlos también Carolina tú quieres eh, aportar en este punto sobre el intercambio de las industrias creativas sí Creo que cuando nosotros estamos pensando en las relaciones entre los países, especialmente en una perspectiva de política exterior, hay una clásica nomenclatura al respecto referida en la publicación que ha sacado la Biblioteca del Congreso, que es la idea de poder blando y la idea de poder duro. Me parece que ambas pueden complementarse para una relación entre ambos países que se fortalezca a partir del entendimiento de ambas partes y a partir de aquello facilitar esa interacción cuando hay intereses compartidos o diferentes que es necesario potenciar o negociar y poder entonces manejar los códigos culturales facilita mucho esa relación que siempre hay entre partes diferentes que es de negociación y de entendimiento cuando existen diferencias. Para ir cerrando esta conversación, me gustaría eh, preguntarle al diputado Cort, ¿cómo proyectaría el papel del Comité de Diálogo Político, entendido como una instancia entre parlamentarios que son a la vez representantes de territorios, provincias o regiones, en, de cara a los 50 años de relaciones de Chile con China? A ver, es bien interesante el ejercicio de lo que hablábamos al principio de la diplomacia parlamentaria. Tanto Chile, Chile como China tenemos eh, instancias formales que son los gobiernos quienes conducen de manera exclusiva las relaciones diplomáticas y en ese sentido nosotros tenemos un rol complementario. Pero quiero destacar que a diferencia de lo que pasa con otros países, la relación bilateral entre los parlamentos, como recién tú lo nombrabas, Sofía, es que Chile y China tienen una instancia distinta, que no solo el grupo de amistad o el comité interparlamentario formal que existe con muchos otros, que de hecho existe desde el Senado hacia la Asamblea y desde la Cámara hacia la Asamblea, sino que existe este comité de diálogo político, que es bastante inédito. Este fue un comité de diálogo que se formó eh, hace bastante tiempo atrás, más de 10 años atrás, estaba presidente del Senado, el actual embajador de Chile en Italia, Sergio Romero, y, él, y quien era presidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Asensio. Y en ese sentido tiene una mirada bien estratégica, pero cómo se, se, se revitaliza, cuál es la función nuestra, eso es un tema que pasa por el compromiso de cada uno de los que formamos parte de este diálogo. ¿Por qué? Porque hoy en día me toca a mí presidir eh, el capítulo chileno, pero sin embargo, quien presida el próximo año esta instancia le corresponderá al capítulo chino, y el año subsiguiente volverá a la presidencia de Chile, pero será a un senador, y así va a ir sucesivamente. Por lo tanto, yo creo que aquí eh, todo lo que se hace suma, y aquí yo recojo un poco el... el el guante de lo que planteaban con respecto a, a, a el avance metodológico de la lengua o la cantidad de financiamientos que hay, lo desigual que es el tema de acceso a financiamiento, no solo para estudiar, sino que también para implementar muchos de los conocimientos que, que la diáspora hoy en día está obteniendo. Y en ese sentido, todo suma. Aquí no es que exista una receta o una fórmula que surja desde el Congreso. Eh, lo que sí tenemos que nosotros mismos, como representantes de distintos sectores políticos, de ideas, pero también geográficos, eh, es en, tener un acercamiento positivo, amistoso al vínculo bilateral y no ser, no caer finalmente muchas veces en las caricaturas o en los conflictos de potencia que en nada mejoran, nada ayudan a los intereses de Chile, que es finalmente lo que nos mueve. Muchas gracias, diputado. Para cerrar esta conversación les, les voy a dar la posibilidad de que en un minuto puedan dar unas palabras como de conclusión o cierre, pensando justamente que este conversatorio estamos conmemorando estos 50 años de relación y estamos proyectando los desafíos que vienen por delante. Pablo. Um, wow, uh, un minuto. Uh, <risa> bueno, creo que esta es una instancia súper importante para eh, comenzar una nueva etapa, y esa nueva etapa no tiene que ser solamente mirando la cuestión diplomática y económica, sino que te, tiene que ser en, entre los chilenos, entre de qué manera ahora vamos a empezar a a relacionarnos, de qué manera ahora vamos a empezar a conocer al otro. Eh, antropólogo, los antropólogos saben muy bien de que eh, cualquier definición del otro parte por una definición del sí mismo, eso es lo que llamamos como relaciones de alteridad. Entonces tratando de conocer a China vamos a, vamos a, a estar for eh, forzados, vamos, vamos a ser forzados a, a tener que entendernos a nosotros mismos. Por eso a mí me parece súper crítico que se, que se expandan las formas de financiamiento eh, para investigadores eh, chilenos no tan solo en China, sino también en Chile, eh, que nos permitan conocer a nosotros mismos, que se puede traducir en, otra, en otras prácticas, en prácticas comerciales, en tratar de, de construir una imagen de Chile, por ejemplo, finalmente. Eh, y, y, y que se, se trata de pensar la, la estrategia del desarrollo en Chile de una forma mucho más sistemática y estructural, y no, y no en términos... De, de, de pasos y pasos que se pueden ir copiando de aquí y de allá. La gran experiencia de China, la gran enseñanza que nos deja China eh, y, y la, la gran imagen positiva que queda en la historia de, de China es que ha sido capaz de desarrollarse, de, de entregar beneficios a su población eh, basado en un modelo que no ha sido prescrito. No, no, no, no, no es un modelo que fue impuesto o negociado con grandes instituciones internacionales, sino que se estudió a sí misma, se trató de entender a sí misma y sacar es, ese modelo adelante. Algo similar ha, ha sucedido con Taiwán, con Corea, eh, con Singapur, que han puesto, el, han puesto la, la prioridad en el, en el trabajo interno y en, en, en, en tener a sus investigadores, en tener a sus su, eh, instancias de, de, de desarrollo económico, etcétera, y de desarrollo de ideas. Eh, protegidas y, y, y sacando eso adelante, por lo tanto eh, ese es mi llamado y esa es mi gran conclusión de, de los próximos 50 años, de que ojalá ¿cuánto tendré? ¿70 o 80 en ese momento? Eh, me toque hablar y decir, wow, to, to, todo ha sido distinto en esto, ¿no? Y que Ahora tenemos una, una gran cantidad de sinólogos y una gran cantidad de vietnamólogos y japano, eh, japanólogos <ríe> etcétera, que puedan ayudarnos a repensar la realidad, repensar el mundo y a poner a Chile como, como un centro de, de conocimiento eh, en el sur. Muchas gracias Pablo. María Elvira, un minuto. Eh, bueno, siguiendo también la misma línea, me parece que es fundamental eh, la interacción mediada por, por el lenguaje, ese lenguaje que no solamente habla del conocimiento de los idiomas, sino también ese lenguaje de cómo nos estamos entendiendo a través de los conceptos, del cómo entendemos el progreso, cómo entendemos la evolución, cómo entendemos el desarrollo, ¿no? Este desarrollo de estas sociedades que efectivamente eh, estamos entrando en una tecnología, una digitalización, pero también a un consumismo extremo y ahí es donde también tendremos que observar a un país que tiene más de 1.400 millones de personas ¿no? y que están en ese consumo en el cual también requieren de nuestros recursos naturales y que también tenemos que tomar atención en cómo vamos a equilibrar y balancear para que eh, nosotros no nos desabastecemos, o sea, no, no, no entreguemos eh, finalmente hasta el punto de quedarnos sin agua, literalmente, como ha ocurrido, estamos en una situación crítica, ¿no? Eh, pero por otra parte también entrar en equilibrio eh, de relación con un país que efectivamente, y ahí, ahí vuelvo un poco a lo que señala Pablo, eh, China entra a Chile eh, desde no desde la élite, y eso es muy importante, eh, entra, entra con, con las escuelas de artes marciales, Entra con, eh, con los restaurantes chinos, no entra con migrantes, con culíes que vienen a trabajar desde el norte a las mineras, en fin es otra la entrada de China a Chile. Y eso creo que ha marcado una pauta distinta y se ha visto también en estos programas de enseñanza de chino eh, que entran a los establecimientos educacionales públicos y algo que enfatiza también mucho eh, entre otras personas Rodrigo Fábrega y Karina Piña. Eh, entonces, bueno, me parece que es desde ahí, ¿no? Cuestionarnos, observar, observar en el contexto en el que estamos también donde un momento de, de, de creatividad, es un momento de, de crisis, incluso de dolor, pero que el dolor también produce una renovación y de ahí también eh, empezar a observarnos con esta relación, con este país que efectivamente va, va, a estar, eh, va a estar acompañándonos y esperamos que nos acompañe, pero que podamos generar un equilibrio en los diálogos y conocer la diversidad de historias en las que estamos. Gracias. Muchas gracias, María Elvira. Carolina, un minuto. Muchas gracias. Eh, con motivo de estos 50 años de una relación entre China y China, tenemos una perspectiva para poder mirar hacia futuro y ver cómo queremos continuar con esta relación, y desde esa perspectiva, tal como indicaban mis colegas, pensar en términos multidimensionales, en donde la cultura, la economía, la política, la educación, son elementos relevantes en una interacción, que nosotros queremos mirarla más allá de exclusivamente un aspecto específico, pero también, como indicaban mis colegas, en una perspectiva de equilibrio, en donde las distintas dimensiones que están presentes en esta relación requieren ser consideradas para permitir que logremos los objetivos de ambas partes que están en esta relación, tanto Chile como China. Y en ese sentido, y en una óptica de futuro, pensar el desafío de qué significa mirar en una óptica de los próximos 50 años la relación Chile. Chile, China, como también identificar cómo queremos y podemos profundizarla, es uno de los desafíos a los que creo que hoy día contribuye la Biblioteca del Congreso Nacional y quienes participan en este debate para iniciar o contribuir a esta reflexión, porque hay distintos aspectos que requieren ser considerados desde el siglo XXI, considerando lo que ha pasado previamente. Pero muy duro de, de, de nuestros países y en el bienestar de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Eh, diputado, 30 segundos si quiere decir algunas palabras finales para ir cerrando. Estamos sobre la hora, decía. Pues. No, una sola palabra. Gracias, gracias de verdad a todos quienes han participado, a la audiencia. Quizás los que nos toca tomar decisiones aprendemos mucho más de lo que ustedes se imaginan de esto. Así que simplemente gracias ya a entender que el, los 50 años futuros son responsabilidad no solo de los políticos que vayan a estar, sino que de todos los que estamos eh, interesados en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, como bien decía el diputado, todos los que nos siguieron en la transmisión, los invitamos a descargar en esta publicación online, les compartimos el enlace en el chat. Les agradecemos la presencia en 50 años y el futuro de desafíos de Chile-China del diputado Isacor, el encargado de negocios de la Embajada de China en Chile, Zhou Yi, que se tuvo que retirar eh, por motivos eh, de trabajo de esta conversación, pero que estuvo siguiéndola de todas maneras, además de las expertas Carolina Sánchez, María Elvira Ríos y el experto Pablo Ampuero, y nos encontramos pronto en una nueva conversación sobre China. Hasta pronto.